Hola amigos y amigas del Facebook, del YouTube y del Instagram. Hoy voy a hacer de más Verstappen, que vengo con la zapatilla de Red Bull. Eh. Una cosa de estas también me mola, ¿eh? Sí, ¡Muchas gracias, que no hay Hostia, Tenemos polio y todo, tío. ¿Quién va a ser el tercero si vamos a lo de abajo? Para mi talla XL. ¿Eh? <risa> más que nada, no, XL. Es que usa la misma talla que yo, ¿sabes? no es por otra cosa. Alguna no, no, vez que no me he dejado los no, cascos? más pequeño, eh. Uh la pantalla tenéis el nombre y el número de cartas. Vale. vale, ¡hostia! ¡El número uno! Ya podemos subir. Tú eres Checo Pérez, ¿no, Tete? ¿Eh? ¿Tú eres el Checo Pérez? Yo soy el Mar Verstappen, ¿eh? Bueno, a mí que hay amigas de Checo es del YouTube del un día diferente No, Checo Pérez. ¡Qué pata! Ahora a pasa bien o qué? Bueno, el importante está a ¿eh? Me voy arriba del podio. Ah, muy bien, perfecto, genial. Se hace corto y todo, pero es muy divertida la pista.